Recording is on. Bueno, hagamos una, una breve introducción. Esto es una clínica eh, conjunta, Fundación Vía Libre, Creative Commons Argentina, Creative Commons también, tenemos gente eh, de visita también de la región eh, para presentar eh, nuestra iniciativa de derecho de autor. En el marco del programa FRIDA y en el marco del trabajo de larga data que venimos haciendo en Fundación Vía Libre eh, para mejorar las capacidades de incidencia en las posibilidades magras que tenemos por el momento, pero que esperamos acrecentar, de lograr eh, un mejor entendimiento de cómo funciona el derecho de autor y los derechos conexos en Argentina y a partir de ese mejor entendimiento, que entendemos que es básico, entender cómo funciona para poder incidir eh, en reformas y en mejoras que permitan revalorizar y poner eh, el derecho de acceso y participación en la cultura en, en un lugar donde no se vea obturado por las restricciones eh, imperantes en materia de derecho de autor. Así que la idea de esta clínica es eh, que sea eso, que sea un formato de preguntas, de participación, de sacarse dudas. No hay ninguna duda que sea eh, una duda tonta, no hay preguntas tontas, no hay preguntas básicas, no hay preguntas eh, que no podamos hacer, podemos hacer cualquier pregunta, no damos por sabido nada. Eh, tenemos en el pad una serie de preguntas que ya las, las podemos usar para arrancar después. Eh, pero lo primero que vamos a hacer es un primer paneo por, el, por los recursos que construimos en el marco del programa Frida. Eh, así que, Franco, Franco Yandana. Ah, y dijimos primero que íbamos a hacer una pequeña presentación de quienes estábamos. Así que yo soy Beatriz Busaniche eh, de Fundación Vía Libre, integrante también de Creative Commons Argentina. Eh, trabajo desde hace muchos años en este campo eh, soy docente en la universidad de buenos aires en grado y en posgrado y soy licenciada en comunicación y magíster en propiedad intelectual de flaxo argentina donde también soy docente en la maestría en propiedad intelectual eh, así que hecha mi muy breve presentación quisiera invitar a a que se presenten así rapidito como para que sepamos quiénes están eh, y después seguro va a ir llegando más gente Franco, si quieres seguir vos. Yo, este, idem, vea, diría, este, mi nombre es Franco Yandana, también de Fundación Vía Libre este, y también de Creative Commons Argentina. Soy abogado este, y trabajo en materias de propiedad intelectual hace ya muchos años. Eh, y hoy estoy muy resfriado o engripado, no sé cuál de las dos, así que por eso mi voz, por eso me van a ver lagrimear, por eso tengo un pedazo de papel en la mano y un té acá en la otra. Este, habiendo dado ese preaviso, ya dejo hecha mi presentación y paso la posta a quien quiera. Voy yo porque no voy a poder quedarme todo el rato, y, y nada, ya que estoy, eh, mi nombre es Patricia Díaz, en realidad en Uruguay estamos pasando por un proceso muy similar. ¿Me se escucha? Ahí se te escucha, perfecto, ahora sí, ahora sí, okay. se te estaba entrecortando, pero ahora se te escucha. Les contaba que en Uruguay estamos pasando por un proceso muy similar a, de, de, a generación de eh, investigaciones, informes y eh, eh, reforma el derecho de autor e intentar eh, eh, generar o motivar la reforma, por lo tanto, eh, bueno, nada... Patricia Díaz, como Uruguay, docente en la Universidad de la República y en la Universidad Tecnológica, abogada también, y acá esperando eh, aprender entre todos. Feliz. ¿Ju? Prendo un minutito en la cámara conmere? y sigo porque mientras estoy cerrando algo... Los voy escuchando, pero mientras estoy cerrando algo de trabajo. Eh, Julieta Boto, de Cava, también de Ciudad de Buenos Aires. Eh, estoy armando mi proyecto editorial y me interesa eh, optar por, por la cultura libre, no sé cómo se dice. Eh, y bueno, quiero que los libros salgan de esa forma. Y bueno, por eso quiero interiorizarme un poco más en el tema, etcétera, etcétera. Bueno, ahí en breve... Hola, eh, ¿cómo están? Yo soy Matías Bordone, de Córdoba. ¿Se me escucha o no? Pregunto. Se te escucha, se te escucha Ay, está complicado eh, Nada, en cortito Yo soy licenciado en computación Y profesor de informática Y me empecé a acercar a, a todas estas dudas Más que nada por la militancia en el software libre Y a entender que hay muchos puntos en contacto Con la cultura libre en general Y, y como educador también me empezó a preocupar Toda la cuestión de, de, de Bueno, la cultura libre En, en, en otro montón de términos y ahora estoy participando un montón en Vía Libre, también trabajando en el, en el sitio de derechos de autor, un poco eso. Gracias, Mati. ¿Quedas vos, Barbie? ¿Llegaste? Llegaste. Sí. <ríe> soy soy comunicada social y soy editora no sé, la de Córdoba, que es la edición que publicamos todos los libros eh, ilustrados con licencia de Script Commons desde el año 2012 para acá. Eh, bueno, profundamente he visto por la cultura del libro, interesada en el software libre también y como suelo decir a veces las preguntas que... <ríe> voy haciendo sobre el tema se van volviendo de, de gris a gris oscuro respuestas y son siempre complejas entonces me parecía que aprendiendo y este paso compartido es eh, el mejor lugar para, para. Bueno, buenísimo. Gracias, Barbie. Bueno, quedó Frank, hecha la presentación. No, yo, yo la escuché un poco cortada, pero, pero quedó sí. hecha. Sí, sí, sí. Bueno, buenísimo. Eh, sí, esta, esta clínica, eh, en esta clínica vamos a abordar algunas preguntas. Yo ahora voy a presentar un poco el proyecto en, eh, del cual les hablaba Bea. Ya que queda grabado, eh, digamos, quisiera aprovechar la instancia para invitar a todos los y las demás colegas de Creative Commons de la región, de distintos capítulos de, de Latinoamérica, para que eh, aprovechen el sitio. Yo sé que por ahí está muy enfocado a temas de Argentina, pero eh, hay una base que, que les va a servir para, para digamos, conocer por ahí eh, el ABC del marco normativo de su país. Así que por ahí aprovecho y lo hago, lo hago extensivo. Ahora sí voy a compartir pantalla para presentar rápidamente el proyecto. ¿Ustedes me pueden confirmar si, si lo ven? Ahí deberían estar viendo la presentación, ¿verdad? Yo no la veo. No, ¿No? No, pero está me dice, está compartiendo su pantalla. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Un segundo. ¿Ahí? ¿Estoy compartiendo? No. ¿No? No. Qué raro. Sí, Fran, recién estaba indicando, recién indicaba que tenías como mala señal y cuando tenés mala señal no se ve la, lo que compartís usualmente. Ah, Franco, ¿quieres, ¿quieres pasarme a mí y veo si puedo compartir sí. yo? ¿Qué querés que...? Mira, voy a hacer dos cosas. En primer lugar, sí, te voy a compartir sí. eh, la presentación por Telegram. A, o acá tenemos un chat también. Sí, acá no? está el chat. Dale. Acá está el chat. Te lo paso por ahí. Es un, una presentación Genial. de Google. Y voy a cambiar la red porque estoy en la 5.8. Voy a cambiar a la 2.4. Dale, si mejor. querés yo comparto, comparto pantalla mientras. Dale. Yo ahí vengo. Ahí, ahí me conecto. Venga. Listo. Ahí voy yo y comparto pestaña presentación. Ir. Ahí está. compartir. Ahí se bueno. ve. Volví, acá estoy. Sí. Ahí se ve, así que de... sí, sí, perfecto. Estoy compartiendo yo, Franco, así que decime vos cuando. Hola, hola, hola. Se ve. Se ve. Eh... Sí, se estoy ve, yo. Sí, listo. Bueno, Franco, me quedo compartiendo yo, indícame cuando querés que pase. ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Sí. Dale, arranca Franco, yo te paso los slides. Ah, ¿sí? Dale. Buenísimo. Bueno, este, con Fundación Vía Libre y apoyo de este, la Fundación Frida hemos eh, construido un, un sitio que se llama derechoautor.org.ar que es el que vamos a presentar ahora. Eh, y les queremos comentar un poco... Eh, la motivación, el contexto de este proyecto. En primer lugar, comentarles que eh, Frida es, es una iniciativa del, del ACNIC, el ACNIC es el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, que este, todos los años apoya iniciativas en la región que contribuyen a la consolidación de un internet global, abierta, estable y segura. El año pasado este, propusimos nosotros trabajar los temas que hoy vamos a desarrollar y eh, Frida decidió acompañarnos, así que... Este, vale la pena mencionarlos, y si no conocen la iniciativa, búsquenla. Eh, seguro Pato la conoce muy bien, este, pero bueno, en definitiva, para quien nos escuche, el diferido también puede, puede ir a, a ver de qué se trata. Eh, luego, este, tenemos una... Eh, en cuanto al contexto de este proyecto, eh, por ahí eh, nos fuimos dando cuenta de la importancia y el rol que ocupan los intermediarios de Internet, eh, en el ejercicio de la libertad de expresión como mediadores del discurso público. Y, este, bueno, investigando un poco, rápidamente nos damos cuenta de que las políticas, eh, los términos y condiciones de uso de estas plataformas en cuanto a derecho de autor se basan en la legislación del de país en donde tienen su matriz. Este, más comúnmente esta legislación es la Digital Millennium Copyright Act, la, la DMCA, y a partir de esta DMCA y a partir de esta legislación, las plataformas realizan una moderación de contenidos que en ocasiones puede ocasionar un impacto negativo en el ejercicio de los derechos de los usuarios. Entonces, esto es realmente preocupante y atendible. Y, y en esto de lo atendible, identificamos que existe una demanda de información clara y en un lenguaje sencillo en materia de derechos de autor, que a su vez se enfoque en aquellos sectores que nosotros creemos que son relevantes para el, el debate en materia de derecho de autor y que han quedado quizás un poco relegados, que no han sido quizás los sectores principales en abordar este debate. Así que eh, hemos identificado esa, esa demanda y a partir de allí nos hemos planteado algunos objetivos. Este, esos objetivos pueden, <coughs> disculpen, este, pueden resumirse quizás en defender la libertad de expresión y los derechos de los usuarios de plataformas de internet eh, en América Latina y, y quizás de manera más, más particular este, capacitar en primer lugar en derecho de autor a diferentes sectores, como ya lo dije, estos sectores son este, sector de educadores, sector de periodistas, sector de creadores de contenidos, sector de editorial, sector de biblioteca, por ejemplo, este, así que ya veremos cómo lo hemos abordado y este, en segundo lugar intentar eh, generar mecanismos para conocer el mejor detalle el verdadero impacto que tiene nuestra región, esta moderación de contenidos de las que le hablaba recién, ¿no? Este, y por último, por supuesto, colaborar a nivel regional con otros esfuerzos. En ese sentido, lo estamos haciendo ya con eh, Datisoc, organización que representa a Pato, que está acá. Con nosotros ya contaremos en todo caso de qué se trata. En cuanto a los ejes de acción en los que estamos este, conduciendo nuestros esfuerzos para alcanzar estos objetivos, eh, tenemos por un lado la identificación y promoción del uso de flexibilidades eh, al, al derecho de autor en, en nuestra región, este, luego, capacitación a sectores clave. Eh, este es un sector clave también, por supuesto, aquí hay un grupo muy heterogéneo, así que es una capacitación dentro de este marco de, del proyecto del que les estoy hablando. Y por último, eh, la promoción del diálogo público-privado en búsqueda de fortalecer las políticas de acceso, así como también este, para iniciar y empujar quizás este, proyectos de reforma legislativa. Eh, es un poco en cuanto al contexto general, objetivos del proyecto, ya, digamos, introduciéndonos al sitio de lleno, ustedes ya lo pueden navegar, ya lo pueden visitar, es derechoautor.org.ar. Allí podrán encontrar, este, en primer lugar, decir que el sitio es una fuente de información en castellano, sobre derecho de autor en castellano, y eh, siempre haciendo foco en esto del uso del lenguaje claro, lenguaje eh, simple. Eh, en el sitio ustedes van a poder encontrar guías de información sobre uso y abuso del derecho de autor en diferentes actividades. Eh, cada, cada guía que ustedes pueden encontrar en el sitio ha sido desarrollada este, no solamente por el equipo de la Fundación Vía Libre, sino también en colaboración con actores que participan de ese sector o de ese, este, sí, de ese sector en particular, un poco como para darle una mirada este, bien específica, bien, bien inter, interiorizada de cuáles son los desafíos por ahí en materia de derecho de, de autor. En segundo lugar, el sitio también es un mecanismo para investigar y documentar bajas de contenido y suspensión de cuentas en plataformas por motivo de derecho de autor. Esto ustedes quizás ya no lo hayan visto y sepan de qué se trata. Es básicamente cuando en una plataforma se este, da de baja un contenido o se suspende una cuenta y el motivo de eso es este, una aparente infracción al derecho de autor o al copyright en base a la DMCA. Esto es este, un fenómeno que nosotros queremos atender, queremos investigar y conocer en mayor detalle a los fines de elaborar recomendaciones que eventualmente podamos también elevar a las empresas responsables de estas plataformas, tener un diálogo informado y este, formado sobre la cuestión y sobre la repercusión negativa que, que también tiene la moderación que ellos Llevan adelante. Y por último, eh, van a ver que desarrollamos actividades de formación en materia de derecho de autor todo el tiempo. <ríe> por lo menos por ahora, estas últimas semanas, siempre, siempre tenemos eh, alguna o, o, o, o dos o tres, en realidad, actividades de formación por, por semana. Así que este, allí en el sitio también se pueden enterar un poco de, que, de, de, de cuándo y dónde vamos a estar participando. Eh, un poco para que les presente los recursos, esto es eh, obviamente, al, esto ya incluso está desactualizado, miren lo que les digo, pero en esta filmina ustedes pueden ver que tenemos cinco recursos. Este, hoy ya son seis, de camino a ser siete, o sea, esto está en, en, en constante crecimiento. En primer lugar, existe un recurso que es el ABC sobre derechos de autor, que me parece fundamental para, para todos quienes están eh, iniciándose o... o recién introduciéndose en esta cuestión de los derechos de autor. Ahí van a poder encontrar una introducción, un abordaje muy claro a los principales aspectos del derecho de autor este, y, y luego sí, una vez habiendo abordado ese recurso, pueden ya acceder al que por ahí más, eh, con el que más se identifiquen. Tenemos un recurso de cultura libre que es un poco quizás lo que nos une hoy a todos aquí, eh, por ahí el gusto y, y la militancia, como dijo Mati, por la, por la cultura libre, pero también tenemos recursos este, destinados a sectores muy específicos como educadores, como periodistas, como creadores de contenido. Ahora ya sumamos el de biblioteca, viene continuación el de este, editores, es decir, recursos que están este, orientados específicamente a una actividad y que están, como ya dije antes, este, eh, coproducidos por algún actor eh, relevante de ese sector que haya colaborado con, con nosotros para darles esa, esa mirada, esa impronta por ahí bien, bien interna. Este, todos estos recursos son descargables en PDF, ustedes lo pueden descargar para eh, consultarlos incluso offline, este, incluyen casos prácticos, jurisprudencia, ejercicio de reflexión, esto un poco para también tornarlos eh, herramientas eh, mucho más este, aprovechables a la hora de organizar, por ejemplo, una capacitación de derecho de autor por su propia cuenta, o sea, están destinados a, este, <coughs> a quien desee no solamente conocer, sino también hacer conocer estos, estas cuestiones este, básicas y no tan básicas de los derechos de de, de autor, ¿no? También muy específicas como lo ven en estos otros recursos como el de educadores, el de periodismo, el de biblioteca que ya está en el sitio, etcétera, Todo, todo, todo el contenido está licenciado eh, con una licencia CC Atribución 4.0 internacional, es decir que este, ustedes pueden acceder al contenido, pueden este, compartirlo, en definitiva, este, no voy a decir todas las características de la licencia, para que accedan al kit de cultura libre y para que allí puedan encontrar las condiciones este, de esta licencia y de paso ya visitan el, el sitio, pero sepan que estos recursos están a eh, su disposición. Luego, este, un elemento sumamente interesante que tenemos y que, digamos, a priori estaba destinado a, al público argentino, pero vemos que rápidamente lo están demandando desde toda la, la región, así que, eh, Pato, por ahí, si lo querés hacer circular en Uruguay sería eh, fantástico, que es un canal de reporte en español. ¿Qué es un canal de reporte? Bueno, es básicamente un formulario, en donde a través de distinta eh, información que ustedes recibirán eventualmente si tienen una suspensión de contenido, una baja de contenido o una suspensión de cuenta, ustedes nos pueden hacer eh, conocer su situación, este, este hecho de haber sufrido una baja de contenido o una suspensión de cuenta a través de este formulario que hemos puesto a disposición y a través de este, la información que nos vayan suministrando, nosotros podemos encontrar un poco eh, los patrones ¿no? y un poco este, eh, los mecanismos de moderación de contenido que tanto nos interesa conocer. Este canal de reporte básicamente nos permite eh, conocer, valga la redundancia de nuevo, cómo, eh, cómo las plataformas gestionan sus políticas y condiciones de, y términos de uso en materia de derecho de autor para entender también cómo estas políticas pueden afectar los derechos el derecho de libertad de expresión de los usuarios, pero también cómo pueden afectar a movimientos culturales en general, movimientos sociales en general, ¿no? O sea, al discurso público también, no solamente al derecho individual del usuario, sino también al colectivo al que pertenece. Eh, para desarrollar recomendaciones, esto ya lo dije, digamos, es muy importante tener insumo para este, la, el desarrollo de recomendaciones y estos insumos son este, casos reales que podamos nosotros conocer a través de nuestro canal de reporte. Y, por supuesto, para informar al público un poco cómo operan las plataformas y cuál es el efecto que está este, trayendo a, a nuestros usuarios y a, y a, y a, y a nuestras comunidades en en materia de derecho a autor, digamos, en, en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y del acceso a la cultura. Entonces, este, este canal de reporte me parece sumamente interesante, es el único que por lo menos conozco yo en lengua castellana, en la internet, en español, digamos, eh, y, y rápidamente está creciendo, tiene, tiene muchísimo interés por parte de quienes van conociendo nuestro proyecto, así que eh, me quería detener un minutito más, en esta, en esta filmina. Eso es eh, a grandes rasgos nuestro proyecto. Por supuesto que hay muchísimo más que podemos conversar, pero me parece que a los fines de esta reunión eh, con eso es suficiente. Accedan al sitio y visítenlo. Y ahora, si quieren, ya podemos pasar a las preguntas y, y ir abordando un poco las, las dudas que nos acercaron. vea eh, yo hasta ahí llego con mi presentación. Gracias, Franco. Rapidísimo, cada día más veloz. No, ahí estoy. ¿Se escucha? A ver. No, yo no, yo no te escucho. ¿Alguien, ¿alguien ah. la escucha, Bea? Yo la escucho, yo, sí. le, yo, escucho, sí. yo la escucho. Ahora sí, sí. yo sí. Entonces, adelante, Bea, yo ahí? voy a. No, yo refrescarle. Tampoco. Yo tampoco la escucho. Yo estoy, no, ¿Sí me escuchan. Dos y dos. Yo no, tampoco la escucho. Caramba. Qué ¿Qué, ¿Alguien sí me escucha? El... Sí, yo la escucho perfecto. Bien. Bueno, los que no me Qué escuchan raro. por ahí. Bien. Ajá, O sea, Ju y Pato escuchan Bárbaro y Barbie y yo no. Eh. Eh, Esto no me había pasado nunca. Rarísimo. Ahí sí, tampoco. no, A mí una vez me pasó que es? no veíamos a alguien. Si no entrar... No sé qué dijo Bea. Eh, traten de... Uh, bueno, si alguien que, eh, que escuchan, vuelvan a entrar. Lila tampoco escucha. A ver bueno. si escuchan. A ver, a ver, ¿me escuchan ahí? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola, Lila, ¿me escuchas ahí? Ahora sí. Ahora sí, Franco, ¿vos? Sí. Bueno, hola, Lila, sí, sí, claro. bienvenida. Buenas, Cuba. Bueno, eh, si todos más o menos me escuchan, les cuento un poco, eh, veamos cómo hacemos con la dinámica. Nosotros les pedimos el otro día que nos dejen preguntas en un pad. Eh, ah, Barbie tampoco escucha, a ver. Eh, eh, a los que, no sé si me están escuchando, salgan sí. y vuelvan a entrar. Eh, está pasando eso. Yo creo que la escucho a Bea porque en un momento tuve que salir y volver a entrar. Y enganché con Bea. <ríe> no sé. Sí, yo entré y salí recién y ahora escucho. Bueno, probemos otra vez a ver si, si resolvemos ese problema. Bueno, lo que habíamos dicho el otro día es... Eh, que nos dejen preguntas en un pad. Y acá tenemos unas cuantas preguntas súper interesantes. No sé si quieren que arranquemos con las preguntas que están en el pad eh, o si quieren hacer alguna pregunta eh, por acá primero. Eh, Franco, si podés, Barbie, ah, ajá. Eh, bueno, probablemente tengan algún problema de conectividad. Eh, están, yo veo todos sin cámara, pero, a ver, a ver, Ju, ahí yo te estoy viendo bien. Sí, yo estaba sin cámara eh, por, por algo, por, por, ya les decía, por trabajo, pero eh, escucho perfecto y todo bien. Bueno, ahí Barbie dice que no puede desmutearse ni activar la pantalla ni nada, que prueba en otro navegador. Bueno, después esto probablemente lo editemos así cuando subimos a YouTube no queda tan, <risa> todas estas cuestiones no quedan registradas. Franco, ¿está bien ahí? Sí, ahora volví. Bueno, gracias. nos está faltando Barbie que iba a probar desde otro navegador. Sí, yo hice Pero ciudadano. bueno. Bueno, perfecto. Eh, les voy a compartir pantalla. Eh, les, les voy a compartir pantalla eh, con las preguntas a ver qué les parecen si, si arrancamos por ahí con algunas de las preguntas que, que nos dejaron hechas en el pad. Tenemos acá un, ¿las ven ahí? Bien. Bueno, hay varias preguntas que están más orientadas a, a lo que debería después ser nuestro kit de editores que lo vamos a tener que desarrollar en breve. Digo, ya, ya está casi casi que que no podemos eh, darle muchas más vueltas. Pero eh, la primera cuestión que es una pregunta que no sé si la hizo Ju o la hizo Barbie o quién la hizo, pero alguien del, del, del campo de, de los editores que tenemos en nuestro proyecto de Creative Commons, es la diferencia más significativas entre cesión de derechos y licencias, en el derecho de autor eh, en materia editorial. Bueno, para tomar esta, esta pregunta, lo primero que, que les voy a, bueno, voy a dejar de compartir, es esa pregunta es central, porque es una pregunta que, eh, ay, ahora no, no me escucha Lila. Caramba. Yo te escucho, ¿eh? ¿Vos me escuchás? A ver, eso sí. Lila, sos vos la que no, no me estás escuchando. Barbie, dale, escucha. Ah, qué macana esto. No... Me bien. Bueno, voy bueno. a salir y vuelvo a entrar. Dale. Eh, bueno, hay una, un concepto que es elemental para prácticamente toda la gestión del derecho de autor. Eh, sea que hagamos, por ejemplo, la pregunta sobre los recursos educativos abiertos y la licencia de una imagen eh, que nos tiró Ignacio en el grupo de Telegram, o la, esta pregunta sobre... Eh, la diferencia entre un contrato de licencia y un contrato de sesión eh, cuando hacemos un contrato para la edición de alguna obra. pensemos bueno, Quedémonos en la edición de un libro, pero esto rige para casi cualquier obra. Cuando uno va a negociar la edición de un libro, tiene... En principio tiene dos partes, después puede haber otras, porque puede ser como los libros que publica Ediciones de la Terraza, que son libros con ilustraciones y con texto. Pero partamos del caso básico de un autor o autora y una, una editorial o un editor eh, que puede ser una persona física o jurídica, digamos. Pero partamos de que tenemos dos partes en esta negociación. En esta negociación, quien llega con la titularidad del derecho es el autor, porque recordemos que la, el, la autoría, el acto de creación de la obra, el, el momento de la primera fijación de la obra en un soporte es lo que hace nacer el derecho de autor sobre esa obra. Eh, entonces, la autoría es lo que denominamos la titularidad primigenia, digamos. Es el primer titular, el autor. Después, por supuesto, hay algunas condiciones de trabajo por encargo, las relaciones de programadores con la empresa en la que trabajan y todo, pero partamos de la idea de que el, la autora de la obra en cuestión que vamos a editar es la titular de esos derechos como titular primigenia, porque escribió una serie de cuentos y quiere publicar esos cuentos y nuestra editorial hipotética quiere publicar esos cuentos. Bueno, cuando tenemos esta relación contractual, esto, esto se negocia en un contrato. Esto, eh, muchas de las cuestiones vinculadas con el derecho de autor están mediadas por negociaciones contractuales. Negociaciones contractuales que pueden tener dos partes o más, pero partamos de dos partes, autor o autora y editor, eh, que puede ser una empresa editorial o una eh, editora, una persona. Eh, física que firma el contrato como editora independiente y demás. En, esa, en ese contrato lo primero que uno tiene que hacer es definir qué tipo de relación vamos a entablar en esa, en, esa, en esa negociación contractual. Y hay en principio dos cosas, dos grandes cosas. Los contratos pueden ser absolutamente diversos y cada contrato es un mundo. Eh. No hay un modelo de contratos estándar. Sí hay algunos modelos de contratos que se usan, pero los contratos son materia de negociación. Entonces, va a haber cosas que vamos a poner porque vamos a sentarnos antes que nada a negociar entre editores y autores. Pero hay dos grandes grupos de contratos de edición. Uno es el contrato de cesión total de derechos. Cuando se hace un contrato de cesión total de derechos, lo que se hace es un pasamanos, digamos, de la titularidad. Lo que se cede es la titularidad de esos derechos. La titularidad de los derechos patrimoniales. Después, si quieren ver bien la distinción entre derechos patrimoniales y derechos morales, en nuestro sitio lo van a encontrar en el, en el kit de ABC. Pero lo que en un contrato de, sí, Ju, ¿querés hacer una pregunta? ¿O querés decir algo? La sesión es, Mientras dure el contrato, no es definitiva, digamos, ¿no? No, depende. La cesión es total. Hay cesión de derechos. Este del que estoy hablando ahora es un contrato de venta. Si lo tenés que ver como, como metáfora, podés eh, imaginarte, una cosa es un contrato de venta de una propiedad. Por ejemplo, otra cosa es un alquiler de una propiedad, donde vos cedes el usufructo de esa de ese bien por un tiempo limitado. Por supuesto que son eh, es una metáfora que no es del todo correcta en términos de que una propiedad tangible, una vivienda, no tiene nada que ver en términos de, eh, del tipo de bien de que se trata con, la, con los derechos de autor. Pero para que te quede claro en la cabeza, la diferencia entre un contrato de cesión de derechos y un contrato de licencia de derechos, la diferencia es esa, vos, cuando firmas una cesión de derechos, los CDs, por supuesto, el contrato se presume, normalmente se presume oneroso, se presume que va a haber una transacción económica detrás de ese contrato y que el editor le pagará al titular del derecho, al autor o autora, en este caso, por comprarle los derechos sobre esa obra. Esa compra de derechos puede ser sobre, por alguna parte de los derechos patrimoniales o por la totalidad de los derechos patrimoniales. Eso se tiene que dejar siempre sentado en el contrato. El, el contrato, el mejor contrato, es el contrato que no genera litigio después. <ríe> es el contrato que deja felices a ambas partes. Que es, en general, un contrato que deja contentos a las dos partes y que tiene claridad. Es decir que uno pone qué tipo, qué, cuáles son los derechos que cede, porque por ejemplo uno puede ceder los derechos, ceder totalmente los derechos de reproducción, pero no ceder los derechos de adaptación. Entonces esos derechos de reproducción los puede tener un editor, pero si ese editor, pero si alguien quiere, por ejemplo, hacer una obra de teatro basada en esos cuentos, eh, el editor tiene los derechos de reproducción de los cuentos pero no tiene el derecho de la adaptación de los cuentos. Ese derecho de adaptación lo retuvo el, el autor. Entonces, el problema y la dificultad en general con los, eh, con los derechos de autor es que abarcan múltiples cosas y que no siempre está claro quién tiene qué derecho. Que uno pudo haber cedido completamente el derecho de reproducción de esos cuentos. Pero no, por ejemplo, el derecho de adaptación o el derecho de transformación, ¿sí? o el derecho de hacer algún tipo de, de, de qué sé yo, de, de puesta en escena, de comunicación pública, de los distintos derechos que están entre los derechos patrimoniales. Pero un contrato de cesión es un contrato en el cual se cede el derecho y esa cesión es una cesión por el plazo de duración de esos derechos. Es decir, si se trata de un autor persona eh, física por toda su vida, más 70 años después de su muerte. Un contrato de licencia de edición, lo que pasa es que muchas veces esto se confunde. Un contrato de edición muchas veces se, se confunde. A veces se llama contrato de edición o un contrato de licencia de edición, que puede ser un contrato de licencia exclusiva, por el cual yo, autora, por ejemplo, de una obra, le cedo al editor los derechos exclusivos sobre esa obra por un plazo, que puede ser dos años, cinco años, diez años, por eh, una cantidad de ejemplares, que pueden ser mil ejemplares, tres ejemplares, cinco mil ejemplares, eh, un territorio, puede ser el territorio argentino, pero yo no cedo esa licencia para la publicación en España, por ejemplo. ¿Sí? O sea, los contratos, los dos grandes bloques de contratos son los contratos de sesión y los contratos de licencia. En los contratos de licencia pasa esto, Ju, que prescripto el contrato, vuelve a la, la titularidad plena y la libre disposición sobre mi obra cuando el contrato tiene un plazo temporal o tiene una, un límite en términos de, por ejemplo, yo puedo, puedo hacer un contrato por la edición de 3,000 ejemplares. Agotados esos 3,000 ejemplares, el contrato se termina. Eso puede pasar en un año o puede pasar en 10. Eh, pero en esos contratos de licencia, quien es editor o editora, eh, tiene el compromiso y la obligación de reportar y de hacer rendiciones de las ventas, de la, la liquidación de los derechos de autor. En general, como en, en ambos casos los contratos se presumen onerosos, se presume que una, un autor o autora firma un contrato a cambio de un pago, ese, ese pago depende. Por ejemplo, si es un contrato de cesión y es un contrato de cesión total que no prescribe, que prescribe la, la titularidad, cuando esos eh, derechos eh, se terminan, pasa de dominio privado a dominio público. Hola, Irene, ¿cómo estás? Un placer verte por acá. <ríe> Bienvenidas quienes se van sumando. Eh, en ese caso, el pago es un pago único. Es un pago único eh, por la compra de la titularidad de esos derechos, ¿sí? Muchas veces pasa que ese pago puede ser, por ejemplo, un pago previo. Un editor le dice a un autor de cierto renombre, bueno, te voy a dar un adelanto del 50% para que tu próxima novela me la vendas. Y cuando el escritor entrega la novela, se ejecuta el pago del, del porcentaje restante. Pero ahí la titularidad pasa plenamente al editor. Mientras que en el contrato de licencia, la titularidad permanece en cabeza del autor y lo que hace es una licencia de explotación que puede ser exclusiva, que puede ser territorial, que tiene un plazo de tiempo, todas las especificaciones que se ponen en el contrato. Pero, digamos, la cuestión es eh, que quede bien claro que una cosa es una sesión de derechos y, una cosa, y otra cosa es una licencia de derechos. Eh, a ver, ju sí, eh, depende el rubro. En general, se estila hoy día en el mundo editorial que, que sean contratos de licencias. ¿Por qué? Porque se, eh, primero que son contratos que en términos de riesgo implican para el editor un mucho menor riesgo. ¿Por qué? Porque lo que se negocia habitualmente es que el editor se va a comprometer a hacer una determinada tirada, a comercializar esa tirada, a distribuirlo y demás, y le pagará al autor, un porcentaje del precio de tapa según la liquidación de ventas. Entonces, ahí siempre se hace el compromiso de hacer una liquidación de derechos de autor. Lo estándar es cada seis meses, eh, pero, digamos, de alguna manera ambos asumen un riesgo y el autor eh, cobrará en función de las ventas de sus libros. Mientras que cuando se trata de una sesión de venta, de una venta de derechos, en general se presume que ese contrato eh, implica eh, un monto mayor para el autor que se desprende de la titularidad de la obra. Recordemos otra cosa, cuando hablamos de los derechos de autor, hablamos de dos grandes grupos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. En esto que estamos hablando de los contratos de edición, estamos hablando de los derechos patrimoniales, una cosa a la que se tiene que comprometer el editor, ya sea por un contrato de sesión o un contrato de licencia, es a respetar la integridad de la obra, a respetar la autoría de la obra, que uno le venda la titularidad de los derechos a, una, a un editor no implica que esa, que esa venta de la titularidad autorice a ese editor a modificar la obra y que diga cosas que yo no escribí o a ponerle a esa obra una autoría distinta de la autoría original, ¿sí? Eso no, es, no está, no es materia, no, no, no, es, eh, no es parte de ese contrato. Una de las cosas importantes a las que se comprometen, sí, los autores en general, y esto es parte de la discusión que tiene que estar sobre la mesa cuando un editor negocia, la edición de un, de un libro, por ejemplo, con un autor o una autora, es que quien es autora de la obra se compromete también y, y se hace responsable de que, eso, de que esa obra eh, es original de, y, que, y que tiene todas las potestades para entrar en esa negociación. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Primero, a que esa obra no es un plagio, en ese caso, muchas veces se pone en las cláusulas contractuales una, un deslinde de responsabilidad para el editor y un hacerse cargo del autor en caso de que hubiera una denuncia de plagio. Pero, por otro lado, también que ese autor que se sienta en esa mesa de negociaciones tiene que tener la plena disponibilidad sobre esa obra para poder entrar en esa negociación. Es decir, tiene que garantizar que tiene eh, los derechos que, que, es, que se sienta a negociar en esa, en esa negociación contractual. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa, y en esto ha pasado mucho, y la historia de la cultura popular, no solo en Argentina, sino en, en muchos lugares del mundo, está plagada de gente que en algún momento de su vida ha firmado un contrato que no entendió efectivamente que firmaba. Eh, músicos que firman contratos con discográficas en los cuales hacen una sesión total y que después pretenden recuperar esos derechos pero ya hicieron una sesión total y ya no les pertenecen esas canciones eh, no pueden si uno ya hizo una sesión total de esos derechos eh, y, y cuando digo una sesión total digo se dio todos los derechos patrimoniales sobre esa obra eh, sin un límite temporal y ya cobró por esa sesión y todo, uno ya no puede sentarse a la mesa de negociación con otro editor para que ese libro sea publicado. Si alguien quiere publicar ese libro, no tiene que ir a hablar con el autor, tiene que ir a hablar con quien tiene la titularidad de los derechos. Es un lío, eh, pero no sé si quedó claro. La, la pregunta decía Fordames, eh, no sé si lo logré, Preguntemos a Ju si tiene alguna duda. Ahí dice Ju en, la, en, la, en el, en el chat está. Que, está, que fue súper claro. Entonces, primera cosa, una cosa es un o contrato sea, de perdón. sesión y otra cosa es un contrato de licencia. Perfecto. O sea, el contrato de sesión es irrevocable. Una vez que lo firmaste ya está. Eh, puede haber una revocatoria, pero puede haber una revocatoria vinculada con el derecho moral al retracto. El derecho moral al retracto es un derecho que acá en Argentina no está explicitado en la ley, pero que es, un, es parte de lo que habitualmente se, se integra a nivel internacional dentro de los derechos morales, que tiene que ver con el hecho de que un autor tiene dentro de sus derechos personalísimos sobre la obra, el derecho a retirar la obra de circulación. Y en ese caso, como por supuesto eso va a tener una afectación pecuniaria económica para quien pagó por esa obra y probablemente ya haya hecho una tirada o haya hecho una inversión en marketing, haya hecho una inversión en distribución, haya hecho una inversión en múltiples áreas de la inversión de quienes de quien son editores, ese tipo de, eh, de retracto suele tener como contraprestación una indemnización al editor. Sí. Y también un comentario que quiero agregar yo, este, Coincido totalmente con lo que dijo Bea, eh, los contratos de sesión pueden ser revocables, digamos, quizás a causa del abuso de posición dominante, pero son, es muy, muy difícil. O sea, cuando vos nos preguntas, Ju, ¿no son revocables? Y digamos como, como nosotros que estamos en este tema del derecho de autor no podemos decirte si sí, no son revocables son teóricamente revocables lo dijo vea ya por el retracto y lo digo yo ahora por la uso de posición dominante por ejemplo pero es muy difícil este esto segundo es por ahí la situación que todavía yo estoy pendiente de conocer más en detalle de, de, de por ejemplo Pablo Londra no este, este músico argentino este que firmó una sesión, eh, con su este, discográfico, una discográfica, que él incluso creo que hasta colaboró en la creación de esta discográfica. O sea, y, y luego, eh, por ejemplo, dice Mati, si ¿sí se demuestra que fue bajo amenaza, sí, porque ahí habría, este, habría, habría un, un no habría voluntad, digamos. Este, ¿no? o sea, yo puedo contratar siempre que estén presentes tres requisitos: el discernimiento, la intención y la libertad y la voluntad. Este, si yo estoy coaccionado por una amenaza, entonces no estoy pudiendo ejercer mi voluntad. Digamos. Entonces Ese sería un caso ¿no? de un contrato de cesión que, que por ahí sería nulo, pero digo, esto hay que ir a, a, a, a demostrarlo en la, en la justicia, por eso digo que es poco, es poco común... Eh, y, y no es este, un proceso sin costos, digamos, es medio dificultoso hacerlo, pero bueno, en teoría son revocables. Agrego, agrego algo a lo que dice Franco, eh, hay un caso emblema del cual esperamos tener pronto más información, yo estuve conversando con él hace, hace poquito, eh, pero Lito Nevia está en esta cruzada de recuperar los derechos de sus canciones de Por contratos leoninos que firmó cuando era muy joven, en a finales de los 60, principios de los 70, eh, gran parte de sus canciones quedaron en poder de discográficas, de empresas discográficas, eh, que no comercializaron más su música o que la mandaron al, al, a la bodega, digamos, y él empezó desde hace algunos años, desde ya varios años, casi una cruzada por recuperar una a una su, la titularidad de sus canciones, o sea, sería un caso de este tipo. Me decía la vez pasada que estuve conversando con él que le falta recuperar 13 de sus canciones, de las miles que tiene compuestas eh, pero eh, no es una cosa ni económica ni trivial digo es costoso es eh, muy trabajoso y requiere eh, mucha mucho pleito judicial eh, porque uno tiene que demostrar que justamente no se daban las condiciones contractuales o que el contrato fue un contrato abusivo. Digo, uno tiene que ahí salir a cuestionar la legitimidad del contrato. del contrato. Porque si no, uno presume que el contrato es un contrato en el cual las partes llegan libres a negociar y que en esa libertad, bueno, acuerdan determinadas condiciones. De todos modos, Hoy día, por lo menos en la industria editorial, como decía Ju antes, no es lo más común el contrato de sesión total. En la industria discográfica lo es más, eh, ha sido mucho más la sesión total. En la industria del libro eh, se ve mucho más el tema de la sesión por determinado, el, la licencia de edición por un determinado periodo de tiempo, eh, que impone también a los editores las obligaciones eh, vinculadas con todo lo que tiene que ver con las formalidades, el registro del ISBN, la catalogación en fuente, el, el depósito legal y toda la cuestión. Eh, y, por supuesto, la obligación de eh, rendir las cuentas a los autores, porque en definitiva lo que están haciendo es hacer un uso exclu comercial exclusivo de una obra bajo ciertas condiciones, que es las condiciones del contrato de licencia, contrato de edición. Yo quería compartirles eh, sobre esto en la ley argentina, déjenme buscar, hay una, una, eh, déjenme buscar. Yo lo que quería decir, en sintonía sí, con lo que estabas diciendo vos recién, pues sobre todo si esto, lo, lo, lo, este video después lo ven eh, editores este, y autores, eso, ¿no? La, que haya un, un poco de, de, de calma y de paz que en el ambiente editorial, definitivamente en el independiente, este, no sé muy bien cómo son los contratos de las grandes corporaciones, pero en el ambiente independiente, los contratos que yo he visto, todos han sido siempre de licencia, este, es interesante prestarle atención porque también un contrato de licencia puede no ser demasiado favorable para, para alguna de las partes, sobre todo, digamos, en general para, para lo de los autores, pero prestar atención a esas cosas. Por ejemplo, si es este, el territorio, eh, hay algunos contratos que proponen, digo, todo el territorio de habla hispana y por ahí una editorial pequeña independiente no puede proponer, o sea, una cuestión ética, proponer un contrato para toda la habla hispana pensando que quizá pueda gestionar venta de derechos a otros países y no tiene un, un entramado de venta de derechos a otros países, lo que está haciendo es reteniendo los derechos de ese autor y no permitiéndole que haga este, convenios o transacciones o firme derechos con otros países. Entonces, hay algunas cosas, o que firmen derechos por muchísimos años, este, sin saber si van a tener la capacidad para poder efectivamente plantear tiradas o una circulación, digo, sobre todo cuando son sellos pequeños. Entonces, por ahí está... Viola, ir viendo y negociando, tal como decía Bea, qué es lo que la editorial efectivamente puede ofrecerle a su escala y con su estructura eh, y, y qué es lo que buscan esos autores y que el contrato efectivamente refleje algo que vaya a dejar convencidos a muchos, ¿no? a, digamos, a las dos partes. De pronto vos decís, bueno, no tengo realmente una estructura para poder hacer esto, pero bueno, dame los derechos exclusivos para el territorio argentino por una cantidad breve de años para la tirada que yo sé que voy a poder mover este, y después, bueno, dar la posibilidad que se revoque, no, no guardar derechos internacionales que uno no va a poder contactar o si ya tiene el dato que sí, bueno, ir viendo, ¿no? Pero, pero tratar de, de que ese contrato efectivamente esté contemplando las partes de interés, tanto del editor como de los autores. Este, pero sí quería echar un poco de paz, ¿no? De que esto de la cesión total es algo que yo no vi nunca. Vi solo una vez en un contrato de un ilustrador eh, y que cuando el ilustrador preguntó por qué le estaban pidiendo que se diera los derechos de ilustración para toda su vida, le hicieron un comentario al estilo ¿y para qué otra cosa lo vas a querer usar si son las imágenes que ilustran este texto puntual que... Eh, este, bueno, fue como una conversación, este, pero fue una única vez eh, que vi algo así, que no sé si estaba planteado como una sesión total, pero supongo que sí, porque el plazo de permanencia era toda su vida. Este, pero bueno, siempre hace falta darle una mirada a la lectura del contrato y si uno no lo entiende, hacerlo leer por alguien que sí lo entienda, sobre todo para estas cosas más generales, pero un poco esa calma de que en general en el ambiente editorial independiente se trabaja con este de licencia que hablabas vos. Exacto. Aprovecho y les voy a compartir el, lo que dice la ley 11.723 sobre esto, porque es, es interesante mirar bien ahí qué es lo que lo que dice la ley que contempla esto. Me ven ahí, dice, habrá contrato de edición cuando el titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual se obliga a entregarla a un editor y este a reproducirla, difundirla y venderla. El contrato se aplica en cualquier forma o sistema de reproducción o publicación. Acá fíjense que el legislador tuvo en cuenta las tecnologías futuras que pudieran usarse eh, para la distribución de esa obra. Eh, bajo, bajo derecho de autor. Y dice, el titular conserva su derecho de propiedad intelectual salvo que lo renunciare por el contrato de edición. O sea, acá dis, dis, establece casi como por default, digamos, el contrato de edición es ese contrato de licencia de edición. Pero si sí el, el contrato puede decir que hay una cesión total de derechos. O sea, está contempladas ambas cuestiones en el artículo 38 de la ley. Y después, el titular puede traducir, transformar, refundir, etcétera, su obra y defenderla contra defraudadores de la propiedad, aún contra el mismo editor. Es decir, el, el titular de los derechos conserva, por ejemplo, eh, los derechos que no le ha cedido al editor. Entonces, los contratos tienen que ser, Súper detallado. Muchas veces hay, hay contratos que son densos en términos de la cantidad de cosas que dicen. Pero lo mejor de todo es que el contrato no deje lugares a eh, ambigüedades. Eh, cosas que, insisto, con lo que decía antes, el mejor contrato es el que deja contentas a ambas partes y nunca se, y nunca se litiga. Y nunca tiene que ir a ser litigado en tribunales o, o porque es un contrato que, eh, en el cual se ha cumplido y que ambas partes han estado eh, felices y se han ido contentas con con la edición y con el trabajo que han hecho. Eh, el, el editor solo tiene los derechos vinculados a la impresión, difusión y venta sin poder alterar el texto y solo podrá efectuar las correcciones de imprenta si el autor se negare o no pudiera hacerlo. ¿A qué se refiere a esto? A lo que les decía antes. Los derechos tienen que ver con los derechos patrimoniales sobre la obra y no los derechos morales que tienen que ver con el editor. Yo cedo o licencio la publicación de mis cuentos, pero eso no implica que el editor pueda reformularlos libremente sin la autorización de quien es autor o autora de los cuentos, ¿sí? En general, en estos contratos se tiene que hacer constar los, la cantidad de, el, de ediciones, si es primera edición, segunda edición, tercera edición, los ejemplares de cada una, cuántos ejemplares va a haber, cuál va a ser la retribución al autor o a los derechohabientes, si es que el autor ya no está vivo y quienes están firmando ese contrato de licencia son sus herederos, eh, y así eh, sucesivamente. Pero todo esto está bastante detallado en la, en la ley. Eh, después, por ejemplo, una cosa que es recomendable es siempre poner, eh, fijar plazos, que los contratos tengan plazos, ya sea para la entrega de la obra cuando es un contrato para una obra que todavía no ha sido escrita y que se pauta, o, eh, o para la comercialización y demás. Pero fíjense que la ley en eso es bastante detallada en la parte sobre la, la edición. Eh, no sé si hay alguna otra duda sobre esto. Contratos de cesión total, contratos de licencia de edición. Siempre hay que tener en cuenta esto, porque, por ejemplo, el, el ejemplo que nos daba Ignacio hoy en el grupo de Telegram de esta fotografía o una imagen, no me acuerdo qué era, para utilizar en un recurso educativo abierto, eh, lo que se estaba comprando ahí, ¿qué era? ¿Una licencia para usar esa imagen o, era, o se estaba comprando un derecho total sobre la imagen? Bueno, son cosas distintas. ¿Por qué? Porque si yo compro los derechos sobre una obra, yo tengo potestades para relicenciársela a terceros. Entonces, yo puedo comprar los derechos de una obra y publicarla con una licencia libre, por ejemplo. Pero sí, solo sí, soy la titular de los derechos de esa obra. Si yo solo tengo una licencia de uso de esa obra y la titularidad está en otro lado, en una empresa o en otra persona, yo no tengo la posibilidad de relicenciarle esa obra a un tercero. Entonces, no puedo ponerle, por ejemplo, una licencia Creative Commons. Salvo, esto, que la licencia, salvo que la licencia que esa obra tuviera fuera una licencia Creative Commons. Eh, eh, salvo que ya de origen venga con una licencia Creative Commons ahí, y ahí casi seguramente no me va a quedar otra que usar la misma licencia Creative Commons si es que esa licencia trae una Share Alike. ¿Vamos bien ahí? Más dudas, inquietudes, preguntas. Yo podría sumar un, un gris oscuro de los que suele estar, pero. No sé si se podrá resolver, pero por lo menos para plantearlo, que es en el caso de que, por ejemplo, nosotros este, en la editorial, en el contrato hemos incorporado que el libro va a publicarse con licencias Creative Commons y son los autores los que eligen la licencia, con lo cual ya se sabe de antemano que hay, este, bueno, que esa obra va a tener permisos. Este, para los lectores o para cualquiera que se cruce con esa obra, digamos, ya está dicho incluso desde el principio en un contrato. En algunos casos los autores eligen licencias que permiten la obra derivada eh, e incluso el uso comercial y hay otros autores que no, eso depende del libro. Eh, la pregunta que me han hecho algunas veces es, bueno, si se vence el contrato de edición con los autores, pero esa obra tenía este, licencias que permitían seguirse usando... Eh, ¿qué pasa con esa obra, digamos? ¿Puede seguir estando colgada en el catálogo de la editorial o no? ¿Puede seguirse usándola o no, digamos, dependiendo del uso de la licencia? Hay como una cosa este, cruzada, que es una pregunta que me han hecho algunas veces. Nosotros de la editorial siempre decimos que este, si el vínculo y, y el contrato con el autor es, sigue es porque todo va bien y si todo va bien queremos tener el libro y si hay algo que no va bien pues nosotros mismos vamos a querer que ese contrato finalice, ¿no? Pero eh, la pregunta no deja de ser interesante desde el punto de vista teórico. ¿Qué pasa con esas obras? La pregunta es interesante y lo que pasa con esas obras, Barbie, es que eh, están sujetas a los términos de las licencias Creative Commons y las licencias Creative Commons son irrevocables. Entonces, esa edición que está bajo una licencia Creative Commons eh, va a seguir estando... Con esa licencia. Y si hay una versión digital de esa, de esa obra, va a seguir circulando. Lo que, se, lo que puede pasar es que si, la, si lo, que, lo que está bajo Creative Commons es la obra en, en un formato físico y no hay una versión digital, y una vez que el libro está agotado, sea difícil conseguirlo a no ser que alguien lo oh, escanee y lo suba, eh, pero puede que se diluya la circulación porque el, el ejemplar físico se agota y no hay una publicación en línea. Eh, pero lo normal en estos casos es que haya una publicación en línea y que haya una publicación en papel y que, agotada la edición en papel, siga circulando la versión en línea. Esto no quita, no quita que quién es, titular de esa, de esa obra, porque acá hay otra cosa que es una pregunta que habitualmente se hace eh, y que es importante mencionar. Cuando un autor o autora, un titular de derechos, utiliza una licencia Creative Commons, está ejerciendo sus derechos de autor. Es un ejercicio del derecho de autor. Y en ejercicio de esos derechos de autor, lo que está haciendo es eh, disponer de la obra bajo esas condiciones, pero bajo ninguna circunstancia pierde la titularidad sobre esa obra. Siempre conserva la titularidad sobre esa obra. Entonces, es lo mismo que en un contrato eh, de licencia de edición, solo que es una licencia no exclusiva. Muchas veces la licencia de edición es una licencia exclusiva. Entonces, yo te cedo el permiso para usar esa obra para editar esa obra, vender esa obra, comercializar esa obra de forma exclusiva por cinco años. Entonces, yo me inhibo como autora de hacer una sesión a otro editor porque yo ya la cedí en forma exclusiva. Con un, si hago una sesión a otro editor, estoy vulnerando ese contrato de exclusiva que yo hice con un editor. Ahora, si yo lo que hago es una licencia de Creative Commons, eso es una licencia no exclusiva. Entonces, yo puedo estar cediendo a el, un editor el uso de esa, de esa obra. Puede que en ese contrato yo diga que es una licencia exclusiva, pero una vez que la obra está publicada con una licencia de Creative Commons, deja de ser exclusiva y cualquiera puede reproducirla. Entonces, puede venir otro editor y editarlo, que es un poco el, el sentido también de estas, de estas licencias, que la obra circule. Pero a la vez suponiendo que ese autor, se, bueno, quiere que en el futuro esa obra esté eh, disponible con otros términos de licencia o tiene un editor que no quiere editar esa obra con una licencia de Creative Commons porque la filosofía de su sello editorial no, no va en esta misma línea, en una negociación, en una mesa de contratos con ese autor, puede negociar otro contrato, porque ese, ese autor nunca perdió la titularidad sobre esa obra. Y hay un, y, un, par un paréntesis, que sí. ese nuevo editor no sí. puede obligar que deje de circular la obra que ya está circulando. No puede, decir, no puede te... porque hay una licencia preexistente sobre esa, sobre esa edición, no puede evitarlo. Lo que puede hacer sí, es eventualmente pedirle al autor o autora que haga reformas, que haga una nueva versión, que haga una versión con algunos cambios. Eh, esto se usa mucho cuando se publican investigaciones académicas que, por ejemplo, se cede totalmente los derechos sobre un paper a una revista eh, de, con referato, de esas que tienen copyright ultra estricto. Pero después el mismo investigador hace una versión más corta, más resumida, con otras cosas y la publica en su blog o se la da a leer a sus estudiantes, eh, pero tiene otros términos de licencia. Pero, digamos, hay algo que es muy importante recordar es que quien usa las licencias Creative Commons no cede la titularidad sobre la obra. Y, por lo tanto, al retener la titularidad sobre la obra, está en plenas potestades de negociar contratos libremente como quiera, con quien quiera. Incluso si ya publicó la obra bajo Creative Commons con una licencia que no es revocable. Do, eh, dos o tres cositas a raíz de las dos cosas que dijeron tanto vos como Barbie eh, Un autor publica conmigo, con licencia de Creative Commons, eh, se agota, como vos decías. Ahora, el libro está en formato papel, no digital. Como la licencia de Creative Commons te lo permite, se puede seguir fotocopiando, etcétera, etcétera, y sin embargo, el nuevo editor que tenga eh, condiciones más restrictivas, no, no puede ni a mí, editor viejo, ni al autor obligarlo a que deje de circular por fotocopia, por ejemplo, ¿no? Exactamente, exactamente. No puede, no puede impedir esa circulación que ya se abrió. Y otra duda respecto a lo que vos decías que... Eh, o sea, no entendí eso. de. ¿Puede estar como bajo dos contratos a la vez, una vez que tiene licencia de Creative Commons? Sí. Puede tener de doble, doble licencia o doble contrato. Lo que sí eh, eh, puede, porque de hecho, por ejemplo, esto se estila mucho en software. En software se estila mucho que, el, el, eh, que haya doble licenciamiento. Muchas veces hay... Eh, software que está publicado con una licencia GPL, que es eh, una serie, lo que en CC es la Share Alike. Eh, bueno, sí, acá dice Lila que Wikipedia tiene doble licenciamiento, sí, sí, muy bien, es, eh, la vieja eh, eh, GFDL, que es la licencia de documentación del proyecto de New, y las licencias CC. En software, por ejemplo, puede pasar que haya un proyecto de software libre que tenga una licencia, eh, de GPL, tipo GPL, una licencia copyleft, que es una licencia que permite hacer obra derivada, pero que la obra derivada tiene que conservar la misma licencia. Y puede que una empresa de software privativo quiera utilizar ese software libre legalmente, pero que su obra derivada de ese software libre no tenga los mismos términos de licencia y no sea libre. Entonces, lo que tiene que hacer en ese caso es ir, a buscar al titular de la, del copyright de esa, de esa pieza de software y negociar. Y decirle, mira, yo quiero usar tu software, pero quiero hacer una obra derivada de tu software, pero que mi software sea privativo. Entonces, quien tiene la titularidad de los derechos le va a decir sí o no. Si le dice sí, le dirá a cambio de qué. Puede pedir un, un contrato oneroso, puede. Y puede firmar una licencia para qué. Para ese uso, ahí, eh, haya otra licencia que es para que haga una obra no, eh, no libre. Eh, esto es difícil de hacer cuando los proyectos de software libre tienen muchos contribuyentes eh, y muchas firmas, porque requiere una cosa de estas, eh, la aprobación de todos los titulares del copyright. Pero si sí, ese software libre fue hecho por una empresa y es un solo titular del copyright, que es una persona jurídica que es la empresa, es bastante más sencillo. Acá lo, después lo que suele pasar es que ahí está esta dificultad de encontrar quién tiene la titularidad y con quién te vas a sentar a negociar. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Eh, el tema de eh, lo que dice Lila, lo que dice Lila acá es esta, esta piola. Eh, cuando hay, eh, no necesariamente, Lila, en ese caso, en el caso de Wikipedia, eh, son licencias de distintas familias porque Yo recuerdo cuando hicimos Wikimania acá en Buenos Aires en el 2009, estábamos en pleno proceso de transición de licencias. Eh, ¿Por qué? Porque la licencia GNU FDL, que es la licencia de documentación del proyecto GNU, es una licencia que es más que una licencia, un dolor de cabeza, por no decir de otras partes. Eh, es una licencia... Eh, difícil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, una de las obligaciones que te genera la licencia es que cada copia que vos hagas de al menos parte de esa documentación arrastre la licencia. Y la licencia es larguísima. Entonces, si alguien quería utilizar una parte de Wikipedia eh, legalmente, tenía que llevarse todo el texto de la licencia eh, para, con, con su edición. Eh, y es bastante problemática en ese sentido. Eh, entonces, se optó por una licencia más moderna, más simple, más modular, digamos, y más fácil de usar, que eran las licencias CC. ¿Por qué pasó esto? Porque cuando nace Wikipedia, Wikipedia nace en el 2004, si no me equivoco, y las licencias CC nacen en el 2001. En el momento que nace Wikipedia, eh, utiliza la licencia más popular para este tipo de materiales en, su, en el momento de nacer y, y utilizan esa licencia, que es una de las licencias de la Free Software Foundation que es la licencia de documentación de software libre, básicamente. Es la, la, la licencia para documentación que va paralela a los proyectos de software libre que van con GPL. Eh, pero es una licencia poco práctica en términos de, de, de qué hace alguien que quiere reutilizar una obra. Entonces, se hizo todo un proceso de doble licenciamiento para migrar la licencia GFDL a una CC by share que básicamente otorga los mismos permisos que la GFDL, eh, pero fue un proceso de mucha discusión con abogados, eh, con la comunidad, la comunidad de Wikipedia se involucró mucho en ese debate, me acuerdo en el 2009, en la, acá en la, en la Wikimania de, de Buenos Aires, este era el tema así como más caliente, eh, y, y se, se hizo esa, esa transición de licencias. Eh, veo, Matías, que un autor podría tener contrato con dos editoriales para producir su texto, ambas ediciones con distintas licencias. Sí, sí, podría hacer eso porque el autor retiene la titularidad de la obra. Salvo. Siempre que, siempre salvo que hay, claro, que no haya hecho exclusividad con una editorial. Exactamente, salvo que en alguno de los contratos no haya firmado una exclusividad. Ahí entra a terciar la letra de los contratos. Si vos con alguna de estas dos editoriales firmaste exclusividad, bueno, te debes a la letra del contrato que firmaste. Perdón. Y Sara, pero, sí. Pero vos no dijiste antes que eh, Creative Commons implica eh, como la libertad, digamos, de no exclusividad. En lo que pasa es que esa edición, vos, vos licencias para que esa edición lleve... El, lo, que, lo que pasa acá es que eh, ese, depende el tipo de, de licencia y depende lo que diga tu contrato. Si vos cedes con exclusividad y decís que esa edición va a estar con CC, esa edición se puede fotocopiar, se puede multiplicar y demás. Eh, estoy pensando, y yo no soy abogada, así que Franco acá rescatame. Eh, no estoy. Porque, aparte, hay otro detalle y abro a preguntas. Hago yo las preguntas ahora porque no tengo todas las respuestas. Eh, esto no está eh, interpretado por un juez. Nunca hemos tenido un litigio sobre este tipo de cuestiones. Eh, entonces, uno entiende que no debería haber un conflicto legal eh, en, este, en este sentido. Pero, bueno, habría que ver hasta qué punto puede haber un contrato de licencia que fije exclusividad y después una licencia, un contrato con un editor que fije una exclusividad y que después la misma licencia diga que otros pueden reproducirlo, incluso para usos comerciales. Porque ahí también decidió, puede haber... Lo, lo Ahí puede aparecer la cuestión de no comercial, porque si vos tenés una licencia no comercial eh, y tenés, lo que estás haciendo es virtualmente cederle en exclusiva la comercialización a ese editor que te está editando. Y la reproducción es libre más no comercial. Entonces, otros no pueden hacer una edición comercial de esa misma obra. Yo ahí hago un, un comentario nomás, pero después lo quiero escuchar, a Franco. Digo, pero este, en general, muchas editoriales, este, nosotros al principio no queríamos usar el concepto de exclusividad, eh, pero nos terminaron asesorando de que era lo, lo más cómodo para darle la tranquilidad también a los autores, de que iba a haber un trabajo hecho este, formalmente y profesionalmente, este, y que íbamos a tener como la prioridad durante un tiempo, por lo menos el primer año, para que, por ejemplo, no, sucede, no se diera que nosotros estuviéramos un año y medio trabajando en la edición este, y como no hubo una firma de exclusividad, el autor firmó con otra editorial más grande que antes de que se cumpliera nuestra publicación saliera con otra edición que nos quitara cualquier tipo de posibilidades comerciales. Entonces, esta cuestión de la exclusividad casi que protegía más todo el proceso de cuidado hasta que la obra estuviera publicada. Entonces, puede decir, bueno, ahora está publicado con una licencia que permite la, una Creative Commons, que habilite el uso comercial, pero porque esa es una decisión ética, política e ideológica, pero pudimos trabajar en la edición tranquilos. Por lo menos eso fue lo que el, el marco que le damos nosotros. Pero ahora te quiero escuchar a vos, Franco. A, oh, a mí me sirve igual lo que dice Barbie. Está buenísimo lo que dice Barbie. Yo creo que tiene mucho sentido, digamos, a mí por ahí este, me gustaría diferenciar el contrato de licencia entre el autor y la editorial y después las condiciones de publicación que la editorial comunica en ese contrato el, el autor y que en definitiva son las que va a conocer el lector cuando se haga de la obra, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero plantear? O sea, supongamos, es, es como, es como, son distintos vagones conectados este, eh, entre sí, y, y, y en esa diferencia podemos ver que el editorial puede tener la exclusividad eh, de la reproducción y la distribución de esa obra, pero que dicha distribución se hace, por ejemplo, como lo hace Edición de la Terraza, bajo una licencia Creative Commons para este, fomentar la difusión, el acceso y, y demás. O sea, ahí podría haber múltiples configuraciones, pero estoy tratando de simplificarlo como para que podamos, por ahí, analizar por separado las condiciones que el autor eh, acepta eh, con, eh, firmar con la editorial en ese contrato que estamos hablando, que tiene que ser específico, que la exclusividad puede ser un buen elemento para permitirle a la editorial trabajar tranquila y tomarse el tiempo necesario dentro de la de infraestructura que tenga a disposición y, y demás. Y después, las condiciones... Eh, de difusión de esa obra para, para el lector, que también se resumen en una licencia, ¿no? O sea, cuando por ahí decimos licencia, eh, no, no son sinónimos, ni mucho menos, pero por ahí, en este caso, en este segundo vagón, digamos, yo pensaría en términos de autorización, ¿no? Este, entonces, no sé si, estoy, si se entiende el punto al que estoy intentando ir. Este, si es así, entonces no lo abordo más porque me voy a empezar a enroscar en El mismo argumento. ¿Se entendió más o menos lo que quiero decir? ¿Parece lógico el, de, el de cierre o quieren que lo sigamos desmenuzando? Porque por ahí vale la pena, ¿no? Este, desmenuzarlo. Yo, por ejemplo, como abogado, asesor de editoriales, este, en este momento en realidad de una sola editorial, una editorial institucional, científica, de cierta trayectoria en, en Argentina, Estoy reformulando los contratos este, que ellos firman con los autores de, las distintas, eh, de los distintos artículos científicos que van publicando en, en revista, revista científica, un poco este, como para dejar en claro esto de la exclusividad, porque es cierto, una revista científica, una editorial este, que eh, tiene su trayectoria, pero que no tiene una gran envergadura, necesita de unos buenos meses para planificar su próxima tirada. Entonces, es cierto que la exclusividad, lo que decía Barbie, le viene muy bien, ¿no? Este, y al mismo tiempo, sucede que este, todo el tema de la obra derivada también aparece como un asunto de saber. Por ejemplo, ¿puede la editorial mandar a traducir la obra del castellano al italiano, del castellano al francés? para, O sea... Hay, hay, hay un montón de cuestiones que yo creo que este, se pueden resolver en el caso puntual, o sea, en el caso concreto, dependiendo de lo que el autor quiera, lo que el editorial esté dispuesto a ofrecer o dispuesta a administrar, a gestionar, y o podemos resolverlo bajo, el, eh, digamos, en el desarrollo de una política específica o de la editorial o de la revista científica, o de lo que fuese, digamos, que atienda a sus intereses en particular. Que ese es por ahí el trabajo que a mí más me interesa, establecer una política concreta que se pueda sostener a lo que los, auto, a lo que los au, distintos autores se, este, eh, se adhieran, ¿no? Eh, un poco para otorgarle previsibilidad a una editorial de esta naturaleza, pero quizás hay otras editoriales que tienen una diversidad de publicaciones mucho más, este, bueno, mucho más grande y que en ese sentido eh, sí que vale la pena sentarse con cada autor en particular y, o, o, o tener tres o cuatro posibilidades distintas y, y más o menos poder gestionar esas tres o cuatro posibilidades de manera prolija Porque también hay un tema, ¿no? Pensando desde dentro de la editorial, ¿no? Desde, desde el día a día de Barbie o desde el día a día de Ju. De hay que gestionar todas estas licencias, o sea, hay que estar al tanto de cuándo se vencen de que si hay que pagar un porcentaje de regalías, cuando se vencen esas regalías? Este, ¿Cómo hago la rendición de cuentas? Si no le estoy debiendo al autor este, algún informe, por ejemplo... <risa> o este, también de trasladarle consultas que me llegan de terceros, que, que están destinadas al autor, en verdad, porque yo soy solamente el editor y no soy el autor como para ponerme en cabeza y dar respuesta a ciertos asuntos. O sea, digo, hay, hay una cuestión ahí que a mí parece, me parece interesante en la, en, en, en, en la gestión, en el, en el día a día. Entonces, tratando de simplificarlo, me parece que es interesante desarrollar esta, esta política o estas políticas, estas posibilidades. Este, en ese sentido, pero volviendo al punto principal, yo lo veo como si fuesen distintos vagones que están olvidando. por un lado la el, el, el, me disculpen el, el, el perro que me ladra en la ventana, este, eh, por un lado el contrato de licencia entre el autor y la editorial y por otro lado las condiciones de distribución y de acceso a esa obra que la editorial este, eh, informándole al autor y habiendo el autor este, eh, habiéndolo consentido comunica al lector en general, ¿no? Y, Incluso cuando no está determinado en, en un primer momento, como puede ser en el caso de la licencia Creative Commons. Fui claro. Okay. Si nosotros eso lo transmitimos como, como mucho más simplificado, en esta una cosa es el contrato, que es entre nosotros dos, y otra cosa es la licencia, que son las libertades que le vas a otorgar a los lectores cuando se encuentren con la obra. Entonces las podemos como separándolas, haciendo grandes grupos, conversar por separado. Me me parece que... eso. A mí me cuesta un poco más eso como abogado porque un contrato de licencia es un contrato y una licencia es un contrato, entonces digo, a lo mejor entré en una rosca ahí que a mí me cuesta un poco, pero, pero me parece que lo dijiste eh, hermosamente y muy sencillamente y que queda clarísimo y bien graficado así, el contrato entre nosotros y la licencia. Bueno, es la que una cosa es el contrato entre el editor y el autor y otra cosa es el contrato entre ese editor-autor, ese núcleo de producción del libro y su audiencia. La licencia es ese contrato de, de lectura que tienen con su audiencia. Y aprovecho a tomar la pregunta de Sara, eh, que dice, entiendo que si en esa primera edición con CC, la segunda con otra editorial no podría ser más restrictiva. Depende, Sara, porque... Porque el, el titular del derecho sobre la obra retiene todos los derechos. Y, y así como los liberó en una determinada coyuntura, puede retenerlos en otra. Es decir, las condiciones de la licencia CC determinan lo que pueden hacer terceros con la obra. ¿Sí? Es, son permisos que el titular de la obra otorga a terceros. Ese contrato de lectura, digamos, con el público o con eh, otros editores que quieran, publicar, pero no rigen para quien es titular del derecho. Por ejemplo, si uno pone una obra bajo una licencia no comercial, quiere decir que los terceros no pueden hacer usos comerciales de la obra. Quiere decir que el único que tiene todavía la potestad para tomar decisiones en relación a la comercialización de la obra sigue siendo el titular, es decir, en este caso el autor. Eh, entonces, como el, la licencia CC condiciona a lo que los demás pueden hacer con la obra, no le fija, más allá de que es irrevocable, que es esta condición para dar seguridad jurídica a las licencias, eh, más allá de eso, quien retiene los derechos puede sí comercializar. Entonces, uno puede decir: eh, publico con una licencia no comercial, entonces me aseguro que quien quiera hacer un uso comercial de esa obra, eh, tiene que venir a pedirme permiso y yo me reservo dentro de esos algunos derechos reservados de CC, me reservo la potestad de autorizar o no los usos comerciales. Entonces, yo publico en mi blog, por ejemplo, publico cuentos con una licencia no comercial y repentinamente Random House Mondadori se da cuenta que mis cuentos son fantásticos y quiere publicarlos. Bueno, no puede simplemente tomarlos y publicarlos, porque si lo hace sin mi autorización, está vulnerando mi derecho de autor. Y puedo amparándome en los derechos que tengo por la ley 11.723 en Argentina, y las leyes de derecho de autor de los países eh, donde esto está vigente, eh, ir al litigio. Y muy probablemente ganar, porque está haciendo un uso no contemplado en la licencia que yo eh, publiqué, que es el uso comercial. Para un uso comercial tiene que venir a pedírmelo a mí. Entonces, por ejemplo, eh, en ese sentido, Sara, es que, eh, quien tiene la titularidad de los derechos sigue, tiene en cabeza propia todas las, las potestades sobre la obra y puede autorizar traducciones, puede autorizar transformaciones, puede autorizar usos comerciales, puede autorizar lo que quiera porque nunca en ningún momento pierde las potestades que le otorga la ley sobre la obra. A mí algunas cosas que me, que me, que me llaman la atención en relación a esto, este, que pasan, por ejemplo, nosotros nos escriben mucho, este, y bueno, y, y en principio desde que nos compraron un par de libros del Plan Nacional de Lectura, pidiéndonos autorizaciones de los libros a pesar de que no, deberí, no, no, no sería necesario en algunos casos para simplemente reproducir un texto porque tienen licencia Creative Commons, pero yo no sé si es por respeto, por ética, por desconocimiento o por un combo de todo, pero so, seguimos recibiendo el pedido formal con la hojita, con el permiso administrativo para firmar tal como si hubiera estado publicado con los derechos reservados, que nosotros siempre aprovechamos para explicar cómo funciona, pero a la vez no nos parece que sea malo este, usarlo como una instancia casi pedagógica, ¿no? En el sentido de que muchas veces hay una licencia que... Realmente, no les hubiera hecho falta pedirlo para un uso, pero si realmente querían hacer un podcast, sí lo tenían que pedir porque la obra no tenía permiso de obras derivadas. Entonces, en ese plano, eh, a pesar de que a veces nos causa gracia que nos pidan permiso para algo que podrían hacer sin tener que pedirlo, lo tomamos como una que nos gusta saber por dónde está circulando la obra. Había una pregunta ahí en el pad que decía, onda, eh, hace falta hablar con el autor a pesar de que haya un permiso de obra derivada con uso comercial, hace falta... No sé si hace falta, yo creo que es lindo también contarle. Eh, eh, o sea, si ha dado todos los permisos, no hace falta contactarlo, pero es un buen gesto contactarlo y contarle que estás haciendo eso, digamos, y es agradecido del otro lado. Este, y, y, y linkeado a eso, lo que decías vos recién, suponiendo que la obra fuera con licencias libre, con permiso de obra IVA y con permiso de uso comercial, y una gran corporación toma el texto y hace una gran tirada sin pedirme ningún permiso, que ese es como un miedo que siempre reúne toda esta situación. Eh, yo digo, por supuesto que pueden hacer algo que no te guste, y ahí tenés todo el derecho del mundo de salir a decir todo lo que quieras sobre esa edición que no te gustó, pero por otro lado es muy difícil que una editorial vaya a hacer una inversión con tu nombre, este, sin quererte de cómplice al lado, para que puedas ir a dar presentaciones, para dar charlas y todo eso. Entonces, me parece que a veces hace falta mirar como desde todas las perspectivas al mismo tiempo antes de eh, enfrentar un gran miedo, ¿no? Porque es, ¿qué pasaría si hacen esto sin mi permiso?, o si doy este permiso y hacen algo que no me guste, ese es como un, uno muy claro. Y ahí capaz que se abre una pregunta sobre los derechos morales, pero bueno, eso sería como otra cosa. ¿Qué pasa si hacen algo, di permiso y hacen algo que no me guste? Fíjense una cosa acá, ¿no? Son los gajes del oficio. Lo que dice Barry está fantástico y, y habla de este, la filosofía de su editorial, que a mí me parece fantástica, de hecho, la recomiendo a cada autor, autora que, que me aparece este, interesado en, en, en publicar su obra. Pero fíjense si fuese al revés, si el autor fuese el interesado en conocer por dónde está circulando su obra, ¿no? Y lo hiciese, ¿no? Con una curiosidad sana de quien, este, bueno, le gusta enterarse y le gusta ver un poco este, cómo va creciendo su obra, sino que lo hace con un interés este, de, de control, ¿no? O sea, fíjense... ¿Cómo, ¿Cómo, si revertimos, digamos, muy breve o, o, o muy de, delicadamente la, la, la, el interés por conocer por dónde circula la obra, cómo se puede transformar en este, una medida restrictiva del derecho de autor y del acceso a la cultura, que muchas veces se apoya también en tecnologías, ¿no? Como los DRM. O sea, este interés del que habla Barbie, que me parece sumamente lógico, sano, interesante, a mí como autor me encantaría descubrir que mi obra este, fue consumida o fue debatida en un espacio que yo nunca lo esperaba o lo que sea, de repente en, en, en, en, el, en el interés del autor y en el control y, y en el uso de tecnología se vuelve quizás la alternativa más restrictiva posible en materia de derechos de, de autor y acceso a la, a, la, a la cultura. Quizás lo estoy diciendo muy, muy traído de los pelos, por ahí no, no se termina de entender el punto, pero, pero es simplemente una reflexión que me vino de del comentario de Barbie, que me parece... Hay muchos, hay muchos autores que, este, yo cuando, cuando tenemos esta conversación con los autores, me pongo a veces en abogado del diablo, ¿no? Explicarle efectivamente, qué es todo lo todo que podría suceder, bueno y malo, este, que le guste y no le guste, para que pueda a la vez defender la decisión de la licencia que ha elegido. Yo defiendo profundamente que un autor quiera publicar con una licencia de Creative Commons sin obra derivada y sin uso comercial, si cree que esa es la forma que va a poder defender con todo su criterio este, y que puede cambiar de licencia en otra edición si tiene ganas. Pero me parece que eso es importante y hay autores que a mí me dicen que creen que la mejor forma de cuidar eh, la circulación de lo que está haciendo, digamos, es usando esa licencia y que le vayan preguntando por qué quiere sentirse incluida este, como autora en los caminos que esa obra vaya teniendo. Es válido, es el derecho del autor tomar esa decisión. Hay otros autores que son como más desprendidos y quieren incluso la, la exploración de esa cuestión lúdica, ¿no? De decir, bueno, no, yo quiero ver qué pasa. Quiero liberarlo para ver qué pasa y que puedan hacer cualquier cosa sin avisarme. Y yo no sé si vas por ese lado, Franco, pero es muy interesante ver cómo también cada autor tiene su postura al respecto. Sí, sí, en realidad, para hacer una aclaración, quizás los más interesados en utilizar tecnologías de control y de, y de, y de, de persecución, digamos, de la obra, o Snips o como DRM, o como le quieran llamar, son los titulares que por general son corporaciones que tienen un interés este, económico en ese control, ¿no? O sea, ese, ese control bien ejercido repercute en un muchas veces en un ingreso económico. Piensen en lo que yo comentaba del proyecto, piensen en... Este, una denuncia por eh, DMCA que se hace en YouTube, por ejemplo, ¿no? Contra un contenido y se desmonetiza la visualización de ese contenido en favor del, del, del presunto titular también, hasta, hasta ahora todo, todo presunto, digamos, este, en la plataforma de, de YouTube. O sea, estar atento a el posible uso, o efectivo uso, mejor dicho, de una obra que, que, que está restringida por derecho de autor en la plataforma YouTube puede significar este, desviar la monetización que la plataforma tiene prevista para visualizaciones de un contenido en favor de una corporación que este, se presenta como la titular de dicho, de dicho contenido, ¿no? Y luego no vamos a entrar en ese análisis de, de, de cómo opera YouTube dicha solicitud, y, digamos, los tiempos y demás, o sea, hay, hay mucho para debatir ahí. Pero, pero es cierto que ese interés de conocer, a lo mejor exagerado, es un, es un interés de control y que puesto en una cabeza o en otra tiene una naturaleza muy distinta, ¿no? Eh, nada, nada. Sí, a, mí, a mí me, no, me gustaría pero... tirar una idea para una charla siguiente. Este, porque para esta no da, tirarla para una siguiente, y vi que ahí vea, quería retomar una de las, de las preguntas del PAD, que me, yo leí el PAD y me parece que está bueno que, que podamos avanzar con alguna de esas preguntas, pero digo, eh, leí hace poco que querían usar los NFT, los no, para controlar los derechos de autor de obras que pudieran estar circulando digitalmente, eh, y bueno, uno empieza a ver esos, este, esos posibles usos para el mal. Este, pero me parece que el arte, las criptomonedas, este, los derechos de autor son un muy fantástico tema para alguna otra jornada como esta. Eh, pero, pero solo lo decía para. Yeah. Nada, para que apunten en su, en su checklist de, de instancias sí, sí, de formación. Sí, una, una charla sobre este, administración de empresas, digamos, una, una, un tema más económico, porque este, lo, lo, los NFTs, si es que sirven para algo, eh, sirven justamente para monetizar, digamos, no, no, no, no, no para este, fomentar la, la, la, la agricultura, ni, ni el acceso, ni, bueno, es para otra charla, está bueno. Podemos, podemos organizar una charla sobre gestión del humo. Gestión del humo, sería claro, el ciberco, el grupo de todo esto, ¿no? Este es, es así. Y preparan, y, y, y prepárense para que para que nos cataloguen como, como de, de, de este, anti innovación y anti un montón de cosas, este, adjetivos, eh, medio extraños y, y, me, y muy optimistas de la tecnología que se suelen utilizar este, últimamente. Pero sí, 20, 20 años trabajando de eso, ¿eh? Franco, <risa> soportando sí. que nos traten de, de retrógrados antitecnología, sí, sí, sí. eh, ya tenemos cuero para eso. Eh, retomo una que me interesa, que me parece que es clave, porque muchas veces se confunde y hay mucha desinformación al respecto, por eso me gustó esta pregunta del PAD y me la traje para acá es eh, si hay alguna contradicción entre el uso de simbo, la simbología del copyright y las licencias CC y si funcionan como un ISBN o cómo, se, cómo funcionan con las formalidades del libro. Dos o tres cosas que hay que repetir así como mantra. Creative Commons y las licencias libres en general aunque Creative Commons en particular, pero todas las licencias libres, las de software libre también, se montan sobre el sistema de copyright. No, si no hubiera la C del copyright, no tendríamos la CC de Creative Commons. Tendríamos otra cosa. No sé qué tendríamos. Habría que, sería un mundo desconocido porque eh, aunque no lo veamos, el copyright siempre está. ¿Por qué? Porque el copyright funciona de manera automática desde el momento de la primera fijación de la obra y funciona por el plazo de tiempo que las legislaciones nacionales determinen, pero que en términos de armonización global, tiene los pisos mínimos de la convención de Berna, que es toda la vida del autor, más 50 años después de su muerte. En Argentina estamos en eh, 70 años después de la muerte. No está Pato para ver de Uruguay. Sara, ¿vos de dónde sos? Perdón. Si hay Ecuador. alguien que, ¿cómo? De Ecuador. Hola, bueno, Sara, vos sos de Ecuador. ¿En cuánto está el derecho de autor en Ecuador en este momento? Cambió en el 2016 de 50 a 70 años. Exacto. Bueno, el piso de Berna, gracias Sara y, y, y gracias por sumarte. Eh, el piso de, de Berna es Toda la vida del autor más 50 años. Bueno, esa condición que es automática desde el momento de la primera fijación de la obra es lo que genera la necesidad de las licencias. Porque si el sistema de derechos de autor o de copyright fuera como son los sistemas de patentes o como los sistemas de marcas que requieren un registro particular y que requieren un trámite y demás, el, el uso de licencias no sería tan necesario como es en el campo de derecho de autor. Como en el campo de derecho de autor, toda la, la circulación está restringida a no ser que el titular de la obra diga lo contrario, las licencias se tornan indispensables y suponen y funcionan una, eh, de manera eh, eh, como ejercicio de esos derechos que generan los sistemas de copyright y de derechos de autor. No vamos a entrar en las disquisiciones del sistema anglosajón, el sistema continental, porque, Tampoco hacen a este momento porque en este sentido funcionan igual. Como el, el derecho empieza a regir desde el momento de la primera fijación de la obra, la licencia se torna necesaria para que haya condiciones de flexibilidad. Entonces, la licencia no reemplaza el copyright. Cuando uno tiene un libro con una licencia CC, tiene copyright y tiene la licencia. Y, además, por lo menos en Argentina, eh, hay determinadas formalidades que los libros tienen que cumplir independientemente de que se estén distribuyendo con una licencia Creative Commons. El registro de ISBN es una formalidad que tienen que cumplir. El, el depósito legal es una formalidad que tienen que cumplir. El registro es una formalidad que tienen que cumplir. La catalogación en fuente. O sea, hay una serie de formalidades que todos los libros, independientemente de, el tipo de licencia que traigan tienen que cumplir. Así que no hay un reemplazo ahí. Hay una complementariedad. Se hace el registro, se gestiona el ISBN, se hace el depósito legal, se establece la información que tiene que tener el libro, todo el libro tiene que tener el pie de imprenta, la fecha de publicación y toda la información que manda la ley y la, las distintas marcos regulatorios sobre el libro. Y, además, se le agrega la licencia Creative Commons en caso de que lo querramos usar. Y una cosa interesante, porque veo que sale el tema de fotos. Berna establece un piso de 25 años eh, desde el momento de la publicación en fotografía. Pero en Argentina, la ley argentina dice 20 años. Y acá los que suelen resolver el pasaje o no al dominio público son nuestros amigos y amigas del Fondo Nacional de las Artes que gestionan el dominio público pagante. Y en el dominio público pagante, el Fondo Nacional de las Artes reconoce la duración de la fotografía por 20 años, que es lo que dice la ley vigente en Argentina. Después de los 20 años de publicada, la obra pasa a dominio público y va a pasar el, el, el Fondo Nacional de las Artes a cobrar el dominio público pagante. Yo preguntaba, ¿y si las fotos no han sido publicadas? los Bueno, el, fotos? El derecho, el derecho al in, es eh, inédito. La obra es inédita. Y entonces siguen eh, bajo la, el dominio privado de quien las tenga. Exacto hasta que sean publicadas. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en los casos en los que, nada, se venden fotos viejas en casa de usado y se usan para collage y ese tipo de cosas que uno no, ni sabe quiénes son las personas retratadas? Eh, bueno, eso es un tema porque ahí entran a terciar otras cuestiones. Ahí, bueno, el artículo eh, 31 de la ley de propiedad intelectual regula el retrato personal que dice que no puede ser puesto en el comercio sin autorización del... De el titular y, los, eh, y o los herederos. Eh, el artículo 31 lo voy a leer exactamente porque tiene eh, condiciones vinculadas con el interés público. Dice, el retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta esta de su cónyuge e hijos o descendientes directos de esto o en su defecto del padre o la madre, faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, los descendientes directos, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y perjuicios. Y después dice, es libre la publicación de un retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que hubieran desarrollado en público. No sé si entra ahí alguna de las excepciones, alguna de las flexibilidades de lo que estabas diciendo, Barbie pero puede pasar que no estando ningún familiar directo sí sí suelen ser, suelen, total, ser mismos, suelen ser los mismos mismos herederos eh, los que <risa> venden heredan la casa y venden todas las casas de, las cajas de fotos a veces puede ser eso lo que pasa es que a veces los editores no sabemos claro. el ilustrador viene con una obra que hizo un collage usando este imágenes de fotos este y las encontró por ahí, o en algunos casos en otro tipo de archivos, pero, pero a veces pasa ¿no? que uno no, no tiene muchas esa certeza y quería saber si había formas de, de tener más certeza eh, Y la certeza te la da la, la legislación argentina, digamos el hay el, el, el, el, la ley 11.723 no sé por qué razón ni qué toqué pero me puse en blanco y negro y con parezco retrato fotográfico <risa> antiguo yo creo que en ese sentido, si puedo agregar algo, este, y, y un poco desconectado, pero eh, también vinculado a fotografías, yo, yo he recibido muchas consultas por eh, la posibilidad de reproducir fotografías al medio digital para este, ser incorporadas a una biblioteca, por ejemplo, histórica, ¿no? de fotografías de alguna facultad, de la Universidad Nacional de Córdoba, o de algún otro espacio o institución cultural. Y cuando uno, digamos, no puede responder sin, sin ver en detalle este, de qué fotografías estamos hablando en concreto, pero cuando me facilita por ahí la base de datos donde yo puedo estudiar de qué fotografías estamos hablando en concreto, veo que son fotografías tomadas hace 80 años, 100 años, este, algunas incluso, digamos, este, no sé, digo, una cosa en donde queda claro ya la posibilidad del uso por el paso del tiempo y, de, y demás, ¿no? Entonces, yo creo que... Este, de alguna forma, está bueno que desde este espacio, eh, digamos, subrayemos el tiempo de restricción de las fotografías por derecho de autor y, en la, por ejemplo, esta excepción que dijo BRC, el retrato, en caso de que se trate de, de algún fin didáctico, de algún este, evento del contexto, de una noticia. Eh, porque muchas veces creo que no hay más fotografías históricas por ahí circulando porque... Quien eh, está en posesión de esas fotografías tiene miedo de estar infringiendo un derecho de autor, cuando en realidad la, la, la, la propia restricción que se le concede a la fotografía en materia de derecho de autor es mucho menor en tiempo que por ahí de otras obras, ¿no? Pues sin embargo, es como que me parece que hay mucho temor, que es un poco lo que también detectamos en el contexto del proyecto, cuando decíamos, creemos que es necesaria más información en lenguaje claro en materia de derechos de autor. A esto nos estamos refiriendo, ¿no? Por ahí, consultas que se pueden evitar, hoy ya accediendo a nuestro sitio, DerechoAutor.com, este, eh, pero que eh, claramente hablan de una ausencia de contenido, una ausencia de información este, entre los entre los y las no abogados, digamos, incluso también entre abogades, digamos. a mí muchas veces un colega que está en otro ámbito me pregunta cosas de ese estilo, que es sumamente interesante para tomar la temperatura, ¿no?, de, de, de, de cuánta falta hace tener estos espacios de, de, de capacitación y de diálogo, porque yo también aprendo acá, vea también aprendo, o sea, digo, estamos, estamos dialogando en verdad, pero, pero llama, llama la atención en concreto con el tema de fotografía, por lo menos a mí, la cantidad de consultas que me hacen de fotografías que, no sé, tienen 80 años, este, que imagino que por ahí es el caso que vos contabas, barrio de una casa que por ahí se cierra y quedan un montón de álbumes de fotografía por ahí guardados, entonces ¿qué hacemos? ¿Y, ¿y quién es el titular? ¿Hay un titular? ¿Hay, hay alguien que puede restringir el acceso, el uso de esa fotografía? Ya? O sea, no sé, hay que verlo, pero, pero eh, eh, está bueno, me parece que lo abordemos al tema de, de fotografía sí, el tema de la fotografía y les, las ilustraciones y, la, y todo lo que tiene que ver con imagen es mucho más complejo cuando uno lo quiere usar, por ejemplo, el concepto de derecha, de derecho a cita, ¿no? Puedo citar esta imagen y decir no, de derecho a cita es de texto. Ojo, Barbie, que ilustración y foto no es lo mismo. No, yo sé, sé, pero... Porque ilustración la, sí, sí, puede ser un dibujo, puede ser una obra pictórica, eso y eso está regido por otro, otra duración distinta de la fotografía o el retrato. Digo, ahí hay una cosa de la ilustración de un dibujo que tiene, por ejemplo, toda la vida del autor más 70 años, y otra cosa es una fotografía que tiene 20 años según sí. la ley argentina. Por eso hay que, hay que tener ahí mucho, mucho cuidado con con las cuestiones. Gente, estamos ya casi en dos horas de esto. Eh, no agotamos ni cerca todas las preguntas que no. tenemos, eh, pero me parece que, que es una linda práctica para, para volver a hacer en algún momento en el que empiecen a surgir. Y como dijimos en otras eh, instancias similares, las preguntas que quedan las vamos a ir respondiendo en el grupo de el sitio de, en el perfil de, de Twitter de Fundación Vía Libre. Eh, y después tenemos el grupo de Telegram y, y tenemos el, el placer de charlar sobre estas cosas que yo aprendo un montón también, porque uno se estudia el de ley o se estudia el derecho de autor y después te aparece Barbie con sus grises y te obliga a pensar. <ríe> No, Así mira. que, y eso, esa es la parte qué más don. entretenida, ¿no? Al contrario, estoy agradeciendo que aparezca Barbie con sus grises y te obliga a pensar, o tenés, qué sé yo, podemos después plantearnos también en los recursos que hicimos para Derecho de Autor, tenemos un montón de casuística, tenemos casos judiciales, tenemos pleitos que han derivado de contratos mal hechos o pleitos que han derivado de no comprender eh, perfectamente qué, qué, qué implican distintos tipos de derechos, o la sesión, o las ideas, eh, hasta dónde llega el derecho de autor y todo eso, bueno, lo pusimos ahí en el sitio. Así que yo no quiero ser cortamambo, pero llevamos dos horas sí, yo creo que este no tiene y nos que quedaríamos charlando hasta que a mí se me ponga todo oscuro, <risa> <risa> o me tenga que parar y aprender la luz, pero... Podemos tener distintas este, instancias de diálogo, realmente, digamos, yo no creo que este sea el espacio eh, definitivo para abordar todos estos temas, ¿no? O sea, justamente lo decíamos al principio, el objetivo es fomentar espacios de capacitación, espacios de diálogo, más allá de que reorganicemos y continuemos este diálogo en otra, en otra ocasión, también la idea es que ustedes puedan consultar esos recursos y organizar sus propios espacios de debate, porque conocen mucho sobre derecho de autor, o sea, acá estamos hilando a un nivel que es sumamente profundo, es en detalle. Este, Barbie conoce muchísimo sobre derechos de autor, este, Lila, ni hablar, o sea, digo, tenemos representantes acá que, que pueden encabezar espacios de formación, este, a partir de los recursos que tenemos a disposición en el sitio que para eso están y de los otros recursos que vengan a continuación, ¿no? O sea, es súper interesante que haya un recurso para editores este, construido de la mano de, de, de Barbie, o sea, eh, todo eso está comenzando, digamos. Entonces, el sitio que nosotros mostramos no es el punto de llegada ni mucho menos, es simplemente un punto de partida eh, y la comunidad a la que está destinada es la comunidad en general, pero si hacemos un filtro sabemos que esta comunidad siempre está alrededor de estos temas y que también pueden ser vectores de la información que nos interesa comunicar en distintos espacios, al que nosotros difícilmente accedamos, no, no, no podemos cubrir todo, todos los espacios posibles. Así que yo diría que con dos horas está, está bien, ¿no? Porque después si no sale humo de lo, de, de, de, del oído, nos olvidamos la mitad, mañana a la mañana, este, reorganizamos y, y, y confiamos en ustedes como, como socios y socias estratégicas. De, de a mí este. algo que también me interesa para un futuro, ¿no? Este, es en, en esta cuestión de los grises, eh, qué actitudes se pueden empezar a tomar, como, como gente que trabaja desde esta mirada, ¿no? Porque uno por ahí siente que, la, bueno, por supuesto, hay que modificar la legislación, pero también en otros planos uno puede sentir que la empuja un poquito o hasta qué tanto se anima este, con algunas cosas. Recuerdo cuando hicimos todo un trabajo usando muchas citas y era, bueno, ¿qué sucede con ese trabajo que tiene muchas citas? Pero está dentro de lo legal, pero depende de una interpretación. Entonces, de pronto uno dice, bueno, cuando uno quiere fomentar algunos usos y como que empieza a empujar un poquito, bueno, ¿cuáles estrategias serían buenas para ir a la vez con cuidados, a la vez con intenciones honestas, por supuesto, y con cuidados legales y con la mejor intención de respetar la legislación que existe? Pero empujando un poco algunas cosas que todos entendemos que nadie tendría problema. ¿No? Este, cuando de pronto dice esto no se puede hacer, pero nadie, nadie de todos los que, que consultemos va a tener problema. Entonces, ¿cómo podríamos ir teniendo estrategias o algunas acciones que acompañen los reclamos más formales sobre actualización y modificación de la legislación? Me parece que también sería interesante tener algún tipo de charlas más estratégicas que vayan en ese sentido. <ríe> pienso sí, sí, así. Que las cosas que pienso. el derecho de autor, digamos, una cosa, una cosa así. <risa> Bueno, eh, ahí Lila se está acordando cuando tuvo que meter la licencia jefe de él en nuestro libro Mavi, que fue un dolor sí. de cabeza. Así que ahora, a partir de después de esa experiencia, siempre empezamos a usar las licencias S que, que son más simples y más, y más eh, fáciles de, de adaptar. Eh, bueno, dicho esto, les agradezco infinitamente por este espacio. Como dice Lila en el chat, siempre es bueno... Es buenísimo poder charlar con otros nerds del derecho de autor eh, y con esta gente que tiene tantas ganas de compartir y demás. Así que voy a parar la grabación agradeciendo ampliamente también al, bueno, agradecemos al programa Frida que nos permitió desarrollar esto. Ahora. Terminado ese proyecto, nos queda sostenerlo con el, con el aporte comunitario y con el trabajo comunitario. Así que acá estamos y vamos a seguir con este, con este proyecto para más adelante y sumando recursos y sumando espacios. Así que muchísimas gracias en nombre de Vía Libre, de Creative Commons eh, y de los nerdos del derecho de autor, nerdos y nerdas del derecho de autor unidos. Tremendo.